Hola, mi nombre es Belén San Nicolás. Te doy la bienvenida al vídeo de objetivos de la unidad 2 que lleva el título La Escuela Digital, del curso Enseñar la Escuela Digital, la Competencia Digital Docente del INTEF. En este vídeo conoceremos cuáles son los objetivos a desarrollar durante esta unidad. Durante los últimos años, los centros educativos se han dotado de numerosos recursos tecnológicos tanto centralizados en aulas de informática como distribuidos en distintos espacios del centro. Asimismo, se ha incrementado la conectividad de las aulas a la red. El primer objetivo de esta unidad consiste en reflexionar sobre la transformación digital de los centros educativos. Una escuela digital consta de varios aspectos o dimensiones, por ello el segundo objetivo que nos proponemos para la unidad 2 consiste en conocer los aspectos clave que inciden en el proceso de integración organizativa y pedagógica de las TIC en un centro escolar.